Perritos malvados, perritos encarcelados Cometieron crímenes en su pasado Perritos quieren libertad no la pueden tener ya Porque son perritos de la cárcel Perritos malvados, perritos encarcelados Cometieron primer en su pasado Perritos quieren libertad, no la pueden tener ya Porque son perritos de la cárcel